Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver las cuádricas sin centro y tenemos la secuencia más más. La secuencia más más significa más acá y más acá. ¿Sí? Entonces, eh, en bueno, las cuádricas sin centro, obviamente no todas las, eh, las variables van a estar al cuadrado, porque si todas las variables están al cuadrado, tenemos cuádricas con centro. Entonces en este caso para simplificar acá el este, b sería igual a 1 ¿no? directamente. Entonces para simplificar el... Eh, solamente para simplificar eh, el análisis. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos siempre? Y bueno, cortábamos con eh, planos este, perpendiculares a los ejes. En este caso... Es más sencillo cortar, fíjense, es más sencillo cortar con planos de Y igual a constante Y igual a constante, es decir, planos de este tipo X constante Z ¿sí? eh, Voy a cambiar el, el abilome Y es igual a constante ¿Por qué? Porque claramente se ve acá claramente que se ve acá que x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a y en lugar de y coloco k y fíjense que este, dividi dividiendo todo por k me queda acá me queda 1 y acá k y acá y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a hacer el análisis: eh, k por a cuadrado o k por c cuadrado. Eh, si k es positivo, entonces esto es una elipse, eh. y bueno, va a tener. Eh, dependiendo de si a es mayor que c o que c es mayor que a, eh, el, eje, el eje mayor de la elipse va a ir con x o con z. Eh, k es igual a cero, no, no lo podemos pensar, porque k es igual a cero significa que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a menos z cuadrado sobre c cuadrado, y esto es un sinsentido, o sea, k distinto de, perdón, k igual a 0, k igual a 0 no existe un lugar geométrico. Y k menor que 0 tampoco, porque quedaría x cuadrada sobre menos k en valor absoluto para cuadrado menos z cuadrada, k en valor absoluto c cuadrada es igual a 1, es imposible, no hay nada, no existe nada. Entonces con k menor o igual que 0, no existe nada. Entonces, me voy a borrar un poquito esto, y esta, esta superficie solamente va a, va a aparecer para valores de k mayores que 0. Si k es igual a 0, yo podría decir que x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 0. Entonces, un paso previo, anterior, yo podría decir que esto es un punto, es decir, una circunferencia de radio 0. Entonces, esa circunferencia de radio 0 lo voy a poner acá. Entonces, me voy a decir de que que k no puede ser, eh, ¿cómo se llama? Que k no puede ser, eh, solamente acá voy a dejar que k tiene que ser menor que 0. Entonces, si k es igual a 0, tengo un punto. En este punto, tengo un punto. O sea, con k igual a 0, el punto es 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que satisface eso. O sea, no puedo dividir por cero, pero antes de dividir por cero, yo podría hacer K igual a cero. Bien, entonces ahora lo que, lo que voy a hacer es cortar con planos. Acá estaría el plano con Y es igual a, a cero y sería todo, solamente ese punto. Y acá con Y positivo, ¿qué sería? Y bueno, sería una, una elipse este vamos a suponer que la elipse tiene esta, esta facha digamos así y, y vamos a estamos suponiendo acá que aparentemente es c mayor que a lo pongo más acá y como Cae, mayor, cae más grande todavía entonces esto sería más grande todavía ¿sí? o sea que vamos a ver básicamente lo que vamos a ver son a partir del el corte con Y es igual a K que si lleva disminuyendo también van disminuyendo las elipses ¿sí? acuérdese de elipse. ¿tá? entonces ahora vamos a sacar este plano y vamos a ahora este, partir con, con, con planos paralel, eh, normales al eje z por ejemplo z es igual a k y o x igual a k básicamente trae la misma la misma estructura la misma facha la, el mismo paisaje entonces vamos a, a hacer cortes con, con z igual a k ese tipo de cortes Bien, entonces lo que vamos a poner acá es que eh, X cuadrada sobre A es igual a Y menos K cuadrado sobre C cuadrado. Y esto es un número, ¿no? Básicamente estoy diciendo que esto es una parábola de, de eje Y, ¿sí? De eje Y. Eh, donde el vértice está en 0 y acá es eh, K cuadrado sobre C cuadrado entonces, eh, si es una parábola en el eje Y a ver, si es una parábola en el eje Y eh, fíjense, a ver, yo eh, coloco acá Y Menos eh, justamente puso y menos y sub 0 es igual a x menos x sub 0 sobre 4f. ¿Cómo es esa parábola? Y bueno, esta parábola entre y y x va a ser de, en x sub 0, x sub 0, y sub 0. Va a tener el vértice x sub 0, y sub 0, este, va a ser, eh, va a ser, este, eh, ¿qué va a pasar? Entonces en x, en x, eh, x prima, digamos, o en x1, yo podría reemplazar x1 por menos 1, o sea que la, la, el eje de simetría va a estar acá entonces sería esto, sería así, una parábola de este tipo o sea, con eh, eje focal en Y entonces el eje focal en Y eh, me va a decir que es una palabra y para dónde va a ir, para el lado de las X eh, fíjense yo tengo, voy a hacer así eh, vamos a suponer que cae 0, entonces si es cae 0, esto va a ser x cuadrado sobre a, perdón, a cuadrado acá, cuadrado sobre a cuadrado igual a y, y esto es eh, este, esta parábola. Esta parábola, si yo lo tuviera acá, a ver, si yo lo tuviera acá. Ahí, un poquito más, ahí está, ahí está bien En Z igual a 0, a o Z, un K igual a 0 Entonces, eh, esto es X eh, Perdón, eh, si Y es igual a X cuadrado Acá estoy haciendo todo mal Porque si Y es igual a X cuadrado Entonces eh, la simetría es respecto de Y entonces, discúlpenme, pero si esto es x y si esto es y, si eh, y es igual a x cuadrado sobre a cuadrado, entonces es así. ¿Sí? Y, y la, la parábola sería así. Otra vez lo dibujé mal. Aquí. Ahora voy a levantar el plano. Voy a levantar el plano y voy a dibujar una parábola que básicamente tiene la misma estructura, pero que se corrió en k cuadrado sobre k cuadrado sobre c cuadrado. Es decir, se corrió para acá. Entonces básicamente es, es esto mismo corrido de este lado, así. Y bueno, para abajo también, ¿no? Es una parábola así. No sé, se va entendiendo que son cortes que son parábolas así y con, con cortes en I que eran, eh, que eran este, elipses. Obviamente, que si a cuadrado es igual a c cuadrado, van a, esto va a ser una superficie de revolución. ¿no? Bien, entonces eso está y lo que nos resta. Sería hacer ese mismo tipo de cortes, pero con X Con X eh, Vamos a tener que poner hacia abajo Con X eh, eh, Igual a constante Bueno, vamos a tener el mismo tipo de distribución Z cuadrado sobre C cuadrado es igual a Y menos x cuadrado sobre a cuadrada entonces eh, tengo otra vez parábolas fíjense que esto era parábola y esto sigue siendo parábola no hicimos el análisis de qué pasa con k pero básicamente como está elevado al cuadrado hay una simetría entonces esto eh, k sobre c al cuadrado siempre va creciendo a pesar de que k puede ir creciendo o disminuyendo no es cierto o sea si yo hago así el k está un cero acá esto es el cero de k bueno cuando voy para acá y voy para acá el k cuadrado sobre c cuadrado bueno va a seguir una ley va a seguir una ley así o sea siempre positivo o sea siempre se va a ir alejando lo mismo pasa acá ¿Sí? entonces eh, el, el lugar más, más, más corto de la del vértice es que cuando k es igual a cero y eso qué tengo acá y es igual a z cuadrado sobre k que básicamente cómo es eh, eh, digamos la eh, a, la simetría está en y entonces eh, la simetría está en y fíjense acá yo tengo vamos a poner acá y y z y tiene que ser así ¿Sí? porque z es el que se puede cambiar por menos z y, y no pasa nada entonces esto no está bien, porque si yo cambio Z digo que no está bien Eso está bien, porque si cambio Z por menos Z y tengo el mismo valor de Y sí Entonces, ¿cómo lo pongo acá? Y entonces lo tengo que poner en planos paralelos, perpendiculares al eje X Vamos a ir así vamos a ir así ¿Sí? vamos a ir así y si yo eh, viniera para adelante y tendría que hacer esto ¿Sí? y si fuera para atrás tendría que hacer esto ¿Sí? uh, bien entonces, de vuelta, es parábola Entonces es paraboloide elíptico La superficie Entonces repasemos Cuando Y es igual a K, tengo elipses Si A es igual a C tengo circunferencia, se podría haber sido paraboloide de revolución. Revolución. ¿Sí? A es igual a C. Todo esto, o A cuadrado es igual a C cuadrado, mejor. Entonces, eh, mirándolo en, en GeoGebra, ¿sí? eh, yo acá... Eh, Puse el exponente en 1 entonces ya me, se me puso en, en x igual a 0 acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto es x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 2 igual a y. Entonces voy a ver con cortes de y. Dijimos que era, ¿no? Y con cortes de y. Si yo ven, si yo viniera desde afuera con y positivo, voy a ir cortando y se me va a ir apareciendo. Elipses, hasta que se reduce un punto, pero si sigo no tengo más nada. ¿Está? Esto es y. Eh, Con Z, eh, supongamos que vengo desde abajo y tengo eh, parábolas con eje de simetría paralelo al eje Y. ¿Sí? Y siguen las parábolas con el eje de simetría con el eje con el eje paralelo al eje Y si voy para arriba y voy para abajo es exactamente lo mismo y en X, lo que habíamos hecho por último es, eh, estoy de este lado fíjense que está eh, en línea de punto, quiere decir que el plano está con, con K mayor que 0 que K en este caso 3,51 yo podría poner 4 acá ¿sí? eso es eh, K es igual a 4 en, en Y en, en perdón en X y yendo así, sí. yendo así, yendo así, yendo así bueno, lo voy a mirar desde desde desde este punto, y entonces ahí se nota, ¿no es cierto? Que, eh, que el vértice en, eh, no siempre está en, en, en, el, en el plano de XZ, sino que se mueve. ¿sí? Este, lo mismo pasaba arriba. Bien, entonces toda la figura es así. Eh, voy a poner así. Y acá eh, se ve eso por el corte, pero eh, yo podría. Yo podría dejarlo un poco mejor así, ahí se ve mejor para ustedes. Yo muevo, son la, las parábolas con planos perpendiculares al eje Z, eh, con planos perpendiculares al eje Z, con eje de simetría paralelo al Y acá, perpendiculares al, al eje X con, también, plano de eje de simetría igual a paralelo al Z y acá vienen las, este, eh, las elipses, que solamente viven digamos, para K mayores que 0. Esta, obviamente, no tiene centro, no tiene centro de simetría, tiene sí este, simetría cuando cuando Y es igual a acá, ¿sí? La simetría en el eje Y. Y tiene, y digamos, su, su eje principal de simetría. Si esto fuera igual a esto, si esto fuera igual a esto, acá en los cortes sería, tendría que ver así, que serían circunferencias perfectas. Entonces, en este caso sería un eh, paraboloide de revolución. Eh, de lo contrario, es un paraboloide elíptico, si yo bajo de vuelta esto. ¿no? Bien, esto sería, esto sería eh, el análisis para cuádricas sin centro, que creo que tengo acá el dibujito como para, para ir viendo. ¿no? Este, bueno, serían los cortes, serían todas así perdón, el, un corte verde sería acá paralelo al, perpendicular al eje Z los perpendiculares al, al eje eh, Z eje Y perpendiculares al eje Y perpendiculares al, al eje Z serían así ¿Sí? bien eh, Perfecto entonces, y lo único que nos faltaría sería con la secuencia eh, X cuadrado eh, sobre A cuadrado menos Z cuadrado sobre c cuadrado igual a Y, que eso lo vamos a ver en el próximo video.